Modelo educativo marista Celebrando los 200 años de la presencia marista en el mundo, la provincia de México occidental ha hecho un esfuerzo importante para presentar el modelo educativo marista. Documento que se divide en tres partes, en tres modelos singulares. Modelo de comunidad evangelizadora, modelo educativo y pedagógico, modelo de gestión educativa. Los tres documentos conforman un todo unificado, que nos permite dar a conocer lo que somos y lo que hacemos, nuestros sueños y nuestra realidad, los desafíos y las oportunidades. Para comenzar, una imagen. Si tenemos un paisaje bello, deseable y alcanzable, podríamos utilizarlo para introducir cada uno de estos documentos. Modelo de Comunidad Evangelizadora Malista el modelo de comunidad evangelizadora marista muestra el ideal de vida de las obras maristas, poniendo en el centro las relaciones interpersonales, la comunidad como lugar teológico donde Dios se manifiesta y desde donde se va construyendo su reino, de justicia, amor, paz, misericordia y alegría. En el paisaje, este documento nos señala el horizonte, es lo que orienta nuestro caminar, lo que da rumbo, lo que unifica los esfuerzos cotidianos. El documento está escrito en un lenguaje incluyente y va tocando las fibras profundas del corazón y de la mente para movilizarnos hacia ideales altos, grandes, que nos cautivan y nos seducen. Nos hace mirar hacia arriba y creer que podemos construir un mundo diferente, mejor para todos, más inclusivo, más humano y más lleno de Dios. Este documento permite ensanchar el corazón para mirar de nuevo la belleza de la vida y nos lanza a comprometernos personalmente en los sueños que dieron vida a los maristas en el mundo. Modelo educativo y pedagógico El modelo educativo y pedagógico siguiendo la imagen del paisaje sería el camino por el que elegimos transitar para llegar al horizonte. Actualmente tenemos multiplicidad de propuestas de caminos para llegar al horizonte, los maristas hemos hecho elección por ciertas metodologías, ciertas prácticas educativas y pedagógicas que miran el desarrollo total del educando y su relación con el entorno. Hemos tomado lo mejor de las corrientes educativas y las hemos enriquecido con el modelo del ser humano que queremos ayudar a forjar. Responsable de sí mismo, sensible a las necesidades de los demás y capaz de responder en un mundo cambiante y desafiante. Modelo de Gestión Educativa El Modelo de Gestión Educativa es un manual que permite verificar las condiciones de funcionamiento de las obras maristas. Está adaptado a la realidad mexicana y busca generar las condiciones para responder a las exigencias sociales, educativas y gubernamentales de la actualidad, impregnando todo con una manera de ser, un estilo educativo marista. También es la concreción histórica de los compromisos y sueños del corazón marista en el México actual. Los ámbitos del modelo son el escenario desde donde se impulsa y lleva a cabo el cambio, los cuales se vinculan e interrelacionan. Ninguno tiene privilegios sobre otro y el énfasis o prioridad lo da el usuario del modelo a partir de la realidad de su contexto y de acuerdo con las necesidades y características del mismo. Misión Marista Directivos, docentes y administrativos, estudiantes, consejeros, instancias, padres de familia, liderazgo marista, curricular, gestión de recursos financieros y materiales, potencial humano y ambiente organizacional, vinculación con el entorno, evangelización y compromiso social. Les invitamos cordialmente a explorar con ánimo alegre este gran modelo, en sus tres partes, la triada modélica marista. Abramos los ojos y el corazón para escuchar, atender y dejarnos sorprender, cuestionar y entusiasmar por estos documentos y por la experiencia personal de ser maristas. Como seres humanos, como iglesia, como maristas, experimentamos una llamada profunda a renovarnos, a cambiar, a movernos, a recomenzar. Este documento es un esfuerzo sincero que nos lanza a mirar el horizonte para orientar todos nuestros esfuerzos y enfocar todas nuestras energías para vivir cada vez más cerca de Dios y más cerca de las personas.